Bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta oportunidad vamos a revisar un parámetro que caracteriza el comportamiento de los materiales, llamado módulo de elasticidad. Para ello, veremos en qué consiste un ensayo de tensión, el diagrama esfuerzo de formación unitaria y la fluencia. Todo esto en menos de 5 minutos. Vamos a ver el capítulo 6, Young el elástico. Bien, como sabemos, las cargas aplicadas en un material generan deformaciones en este. En la estática, se asume que los cuerpos son rígidos e indeformables, pero nosotros, los estudiosos de la mecánica de sólidos, quitamos esta restricción, ganando una nueva herramienta para resolver problemas estáticamente indeterminados. Si bien todos los materiales sufren deformaciones ante la aplicación de una carga, nosotros sabemos que entre una banda elástica y una viga de concreto hay ciertas diferencias cuando se trata de elasticidad. Por ello, se suele realizar ensayos a distintos materiales a través del llamado ensayo de tensión, en el cual una inocente probeta es cargada con esfuerzos de tensión y se registra la deformación que sufre. Estos datos se registran en el diagrama de esfuerzo de deformación, cual vemos en la siguiente figura. Tomemos un minuto para analizar este diagrama. Para no tener problemas con las dimensiones de la probeta a usar, se suele utilizar el parámetro de deformación unitaria, el cual representa la relación entre la deformación de la probeta y su largo inicial. El esfuerzo, por otro lado, es la relación entre la carga aplicada y el área de la sección. Dicho esto, podemos analizar el diagrama que tenemos enfrente. Como vemos, el material se comporta de manera lineal en el primer tramo, es decir, la deformación que sufre es proporcional al esfuerzo aplicado. A esta porción se le llama rango elástico. En este rango, las deformaciones son reversibles, ya que una vez cesa la aplicación de la carga, el material recupera su longitud inicial. Sin embargo, llegado a un cierto punto, el comportamiento cambia. El material comienza a fluir, aumentando las deformaciones notablemente para pequeñas variaciones en el esfuerzo, para finalmente llegar a la rotura del material. En este rango, al cesar la aplicación de la carga, se producen deformaciones permanentes. Esto corresponde al rango plástico. Bien, el punto donde se alcanza la fluencia. Se llama punto de fluencia, donde podemos apreciar el límite de fluencia, muy común en las especificaciones del acero estructural. Finalmente, un pequeño homenaje a Thomas Young, a quien podemos ver en este dibujo que acabo de hacer. Nacido en 1773, fue un científico, matemático y médico. Gran parte de sus estudios fueron dedicados a la óptica y el ojo humano. Fue él quien descubrió la causa del astigmatismo y estableció definitivamente la naturaleza ondulatoria de la luz. Como si fuera poco, realizó estudios sobre la elasticidad de los materiales y en su honor a la pendiente de la curva esfuerzo de formación unitaria, en su porción lineal, se le llama módulo de Young. Mayor pendiente implica que se requiere un mayor esfuerzo para generar una cierta deformación unitaria. Por ello, nuestra viga de concreto poseerá un mayor módulo de Young que nuestra banda elástica. Eso fue todo por hoy. Aprovecho de mandar un saludo a mis buenos amigos José Luis, Ángel y Daniela. Si te gustó, ponle el me gusta y aprovecha de suscribirte. Mi nombre es Jorge Lavarría y nos vemos pronto. Éxito.